Agarrando uno nos vamos y hacemos fiesta, ¿eh, Paul? Exacto. A ver, dale, ¿eh? Una, dos, tres. <risa> ¡Dale, dale dale. <risa> dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No se puede! ¡De no puedes! Oye, quizá un pinche tiburón, <risa> ¿no? <nano>, un crajo. <risa> <risa> Hola, qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy Mario venimos a pescar. Sí, otro video de pesca, Mario. Otro video más de pesca. Agradecerle también a Javier que nos prestó todo esto, Mario, que son las cañas de pescar. Sí, exacto. No es que ahorita es día de pesca, pero no es un día normal, sino que hoy vamos a pescar día de noche. Sí, exacto. Exacto. Sí, exacto. Pero nunca de noche. Fíjate, pero lo que estaba viendo que está como terrorífico ese. Sí, ahí, parpadea mira. mucho, no, eh. La de miedo. No. <risas> Pero nada pasa. Oye, entonces ahorita lo que vamos a ir a hacer es ir a, a tirar el anzuelo allí. Exacto. Y, y a ver si andamos con suerte. Fíjate, Yo fíjate. pienso que sí vamos a andar con ahora, suerte. Ahora sí venimos bien preparados. Mira, las cañas, Sí, todo pero todos no, siempre, siempre venimos preparados y nunca pescamos no, pero, nada. No, pero, pero <risa> el problema es de que siempre que venimos a pescar, venimos en el día. Exacto. Entonces la salación de nosotros es en el día. Exacto En la noche, quién sabe. Todos los pescadores dicen que en la noche es mejor para pescar porque los pescados ya están más tranquilos. Bueno, y despiertan menos, a la y hay, noche. Y hay menos gente. Hay mucho hay menos gente menos y por eso despiertan. Y pues la vamos noche. a continuar, vamos para allá. Sí, Nomás que yo voy a llevarme la maleta y ya te ese puedo... Vamos a ver nuestra área de pesca. A es ver si. Es oh, pueden... Ahora qué traemos de carnada. Traemos camarones y pedazos de. De, de, pulpo. De, de pulpo, de calamar. calamar. Ajá. Es lo mismo, el pulpo de el calamar. Sí, yo nunca había venido a pescar de noche, Nano. Va a ser nueva experiencia para mí. Yo sí. Nada sí? se crean. <risa> pura crean? No, pecan, pura nada. mentira. No, como ya quedo carrobo, que anda. Sí, y exacto. Noche, Ajá. Venimos ah, el día de hoy a esta hora porque ayer justamente nos encontramos a dos amigos, bueno, dos pescadores y nos dijeron vengan a estas horas es bueno pescar y aquí se sacan pescados. Por eso sí. venimos el día de hoy y nos dieron los tips yeah. que con pulpo y con camarón se pesca mejor. Vengo viendo aquí la, las cañas de pescar y yo no sé armarlas. Ustedes saben armarlas? Ya no, sí. Es gente, no sé, pero y no al final... Dice Paul que sí. sí, ¿Sí? Ahorita nos va a explicar. Ajá, un Tutorial como de... Ajá, exacto. Fíjate Mario, ¿sabes quién me enseñó? ¿Quién? Javier ah. Entonces ahorita vamos a ver cómo se pone en la calle Y vamos a empezar a pescar ¿Sí? ¿Aquí, donde sí, aquí abajo Aquí va a ser nuestra idea de pesca Aquí estipiamos lo primero. Sí, exacto. exacto. Bien, Mario, lo primero que vas a hacer, pues va a ser que agarres tu caña. Okay. Fíjate, yo voy a usar un poquito de trampa porque esta caña yo la preparé desde la vez pasada que fuimos <risa> esta, a pescar. Esa está enredada. Ah, tiene una liga aquí, Ah, fíjate. exacto. Lo primero es la liga que sí, tiene Sí, porque aquí. Javier las, las, las puso liga para que no se perdiera sí, la Sí, exacto. Barita, ¿eh? Es que hagan de cuenta que una caña de pescar está dividida en dos partes. En lo que es la punta y en lo que es, pues, la base. Y, pues, vienen desarmadas ahorita. Ya estoy listo, ya Ahí allá ah. ¿Ah, ah, Aquí No se no campo, nada. No, se mete, solamente se ensambla. Ah, no sé. Güey. A ver, ahorita me vas a decir cómo, porque yo no estoy no, yo no se se se sé. Ay, ya tienen suelo, aguas con los ojos güey. No, ahorita no aguas. Si ¿Sí tiene. A ver. Sí, okay. güey. Ve, chécale para que veas. Parranda. Parranda. Es el plomo, güey. Es el, plomo. ¿Es el, plomo? ¿Es el puro plomo. Sí, sí. Ah, es con güey, la que parranda, entrené. dale. No, vale, dale. Así es como les digo que vienen dos. Y aquí solamente es de ponerla justo a la medida de los aritos, Mario. Ahí, y listo, ya quedó. Que esta, el hilo de pescar, hilo, ¿eh? vaya aquí rectecito hasta la punta, hasta aquí. Y listo, Mario, es todo. A esta ver. yo ya la preparé la vez pasada. Entonces, nomás es ensamblarla aquí. Y a que caiga aquí. Ya todo listo. Nomás que fíjate, de noche va a ser más difícil. De día se me enredaba, de noche no se ve nada, güey. Ah, mira, ya quedó así, está bien. A ver, vamos a ver. ¿Sí ya quedó? ¿Qué? Sí. Sí, okay. nomás ensámblala aquí. Fuerte. Y listo. Ah, ok. Estas tienen diferentes funciones, mira. Como puedes ver aquí tiene un seguro. Ajá. En on. Ah, y ok, off. ok, ok. Debes de ponerla en on para retroceder. Y aquí te suelta más cuerda mira. Ah, ok, ok, ya. Y aquí. O sea, tiene un segurito. Sí, entonces, ah, ok. Y luego Está también, fácil, Mario... Es como la reversa de un carro. Sí, pero diferente. Luego también tiene esta función, Mario. Para tirar la caña, esto se tiene que hacer para atrás. Y de ahí, esta agarrarla. Y al momento de lanzarla, agarrarla aquí, mirando el palo. Una vez que esté así, al momento de obtenerla aquí... Sueltas el palo y con el peso del plomo va a salir volando. Guau, wow, fíjate. Ah, no, gracias, gracias por esa explicación. De y bien. ya para volver, Mario, tienes que bajar esta. Cuando ya está ya en el fondo lanzada, esta la tienes que bajar rápido. Y aquí ya tiene para volver y para, pues... ¿Ya pudiste tú, larga. Nano? ¿Sí pudiste? Ah, entonces, ahorita lo que vamos a hacer, nomás ponemos eso y ya, y ya pasamos a pescar. El plomo y pues Ajá, lo que es el, el anzuelo de pescar. A ver, cómo quedó no, el tuyo. No, ¡Ah, oh, un ¡Callado! Yo también. Oh, entonces, güey. entonces, ahorita vamos a pasar allá. Ahorita vamos a ayudarle a... a Mario. Sí, eso a ver, ya... Ahí yo... no, está, ya a tiene. Sí. Ahorita, la la ahorita. Bien, ahora sí, ya llegó el momento de, de aventar lo que es la cuerda. Ajá, pero ahora decidimos comprar camarón y poquito calamar. Uchí. Mira, ahí está. Huele, huele, huele sí, malo. Sí. Y tú cómo, cómo vas pescado? a pescar, no, ¿Si Javier si la, yo no, yo no supe usar a cosas. Fíjense, <risa> yo les di un Entonces, tutorial. Fíjense agarrar un pedacito de, de, de, de, caña. de caña. Ajá, y hice una cuerda artificial como en el Salvador como la antigua. Fíjate, no. yo les enseñé como una hora, pero no pudieron. Sí, la otra sí pasó? Pasó, no? Somos mira, indios mira, nosotros. Mejora, sí, no, no se ve neta. Y mira, <risa> Paul se aprendió, ¿eh? Lo que me Yo sorprendió. Sí, son a bien ver, Vamos a hacer el primer intento, a ver si es cierto, ¿eh? Primer intento, vamos, Paul. Ahorita no se ve nada, ¿eh? Sinceramente no se ve nada. Aquí llega el agua, hasta donde llegue el agua, espérame. Más para adelante si quieres. No, Aquí. ahí llega el agua, okay. ahí llega el agua. Okay. Es que esto es con calma. Exacto. A ver, a ver si logramos sacar un primer pescado, ¿eh? Dale. Una, dos. Tres, a ver, eh Ah, sí sabes, Paul Allá cayó Ahorita vas a sentir el jalón Si te jala algo es porque un un Pokémon, un es un Pokémon Un Pikachu po A ver, vamos acá con Nano A ver, ¿cómo va? ¿cómo va a pescar él? A ver, Nano Vamos a ver cómo vas a pescar tú A ver, no, no. no. yo lo tiré, güey Ah, ¿ya la aventaste? ¿Y Ya, ¿y ya cu estoy ¿Cuánto tiempo tienes que esperar? La neta, no sé cuánto tiempo No soy experto, madre Soy primerizo <ríe> A ver no. si sacas de pedida un pescado y también vamos a ver si Nano de perdida saca un pescado más Fíjate Mario, se ve bien bonita la luna, la noche y el barco que está ahí a fondo Pero sí. no se ve en la cámara Porque mira, leemos, cada video que hemos grabado de pesca les hemos quedado mal Y no hemos sacado ni el resfriado Exacto tampoco. A ver si este video, ya, ya siento se, que este video sí. Eh, a ver si se sale algo. Picazón. Lo que sí que Siento picazón. Sí, ah, dale, en cuanto sientes picazón, oh, de poco a poco tienes que jalarlo. Están comiendo ahí. Tienes que jalarlo. Están comiendo poco a poco. ahí. Jálalo, jálalo. Están comiendo jálalo. ahí. Ya agarré, güey. Ya agarré, güey. Jálalo, jálalo. jálalo, jálalo, jálalo, jálalo, jálalo, jálalo. ¿Sí? Es una piedra, es una piedra. Lo no, no, más que no veo, güey. Dale, dale, dale. A ver. A ver qué es, güey. Quiero ver qué. Pues sí se ve, sí se ve que está jalando. ¿No crees que allá? A ver qué es, vamos a ver. ¿No crees? No. Se soltó algo. Espérate. Se soltó. Güey, nah, no veo. Mentira, mentira. Sí, para allá, no veo. Se nah. soltó. Se lo comieron, mira. No, Pao. No, ya pa pa lo comieron. Oh. <risa> sí, viva la ah, no. Va a segunda ronda, sí. Mario. Fíjate, sacar que el desayuno. Por sí mañana, me picó, como... Mario. Pero sí, se comió sí, toda vi... la carnada. Sí, vimos que te empezó a jalar Ahorita la, la caña. Caña. Ya me puso un pedacito de carnada. Ahorita vamos a ver Está qué bien. sale. A ver, vamos a darle, vamos a darle. ¡La a ver, segunda! Segunda oportunidad. Nomás ten cuidado, no ¿eh? vayas a anclar al nano, eh. No, no, no. Ah. Yo voy a agarrar uno. Uno solo. Agarrando uno nos vamos. Y hacemos fiesta, ¿eh, Paul? Exacto. A ver, dale, ¿eh? Una, dos, tres ¡Ah, ¡Oh, pello! ¿Sí Ahí cayó Ya vi dónde cayó ¡Agua, mano! ¡Agua! Se andaba cayendo ¡Mierda! ¡Sí te jala! ¡Qué calor me pegó! Aquí sí te jala el machín, ¿eh, güey? ¡Sí, te como que era bien Ay, sí A ver, vamos a jugar competencia A ver quién, quién gana sí, A va? ver quién saca primero un pescado Si sí, el que está pescando al antiguo O el que está pega, pescando la, a, a, la fácil. a lo nuevo a, no, a, a la lo, fácil, a lo fácil o a lo crack Ajá. Vamos a ver Que saque primero el pescado y yo le doy un beso Vamos, ¿sale? apúrate, Nano. Sí. Nah. No, no, no, no, no. Ah, bueno, pues Entonces vamos, para allá. Oh, güey, me está jalando pues otro Jálalo, jálalo, de poco a poco Es no. la ola, eh Es la ola, eh me Está ilusionando como la vez pasada Me picó Pues dale, fíjate Uno, uno de los secretos que me dijo ayer el chavo Que cuando la vientes tienes que irlo jalando hacia, hacia ti de poco a poco Despacio, despacio haciendo? Y ya de ahí ellos van a ver Si comen o no comen y si comen lo pescas y te lo traen. Aún, oh, de aquí trae un piedro boom. Un pie. Mira, mira, mira, mira, que está bien duro, güey. Está peleando La agarró la piedra. Está peleando, güey, la piedra. no. estamos fracasados de vuelta, Paul. Ya llevamos casi dos horas y no pescamos nada. Es no que esta playa. No sirve esta playa. No sirve esta playa tampoco. Ah, no. Cuídame el bien, suelo, Lano. No, no. Pero yo ya acabo verdad? de pescar un pinche piedrabun mm, mm, Está bien duro, güey. Tres días después. Ya se vino acá conmigo. Ya, se vino ya, triste ya, el güey. Está decepcionado, ¿ah? porque no hay nada. ¿ah? Está decepcionado no, de los peces. No, de aquí no. Nomás ayer vimos que sacaron como 6, 7 pescados. ¿Cuál es? ¿Y esa que tenemos ahí, no. Miren. Mario, hey. un mensaje importante. A ver. Nunca bueno. se detengan por los sueños. No se hagan como Mario y como Nano. Apúrate, pues, no sí, saca, a ver. No a ver se si rindan nunca. Saca, La perseverancia es lo que dura más. A ver, no, no, no, no. A ver hasta lejos. ¡Ay, cabrón! Me rozó, güey. Agarré algo. A ver, agarró algo. Nomás que no sea una piedra. Jálale, jálale, gira, güey. Es una piedra, probablemente. Un, un, este, Una especie rara. No, güey, sí me está jalando. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Güey. ¿Dale dale? <risa> dale, dale, dale. dale, dale. puedo, no Oye, Oye quizá un pinche tiburón, lano. Un, gran... un gran Un gran no, gordo. No nah, Ya Una valió. piedra. Ya valió mal. Una piedra. Nah, Paul. ¿Neta? Sí. Nah. Malita sea, güey. Sí, pero ahorita salen ya no, macho yo, yo sé que con la perseverancia, yo pensaba que era una vela, güey. Y Ya iba a ser fiesta, Paul. Eh, pura paja. ¡Ah! <risa> <risa> Fuya, mira, güey, ya quedó apretado Pero, a ver, nano, ¿en qué estará que los chavos de ayer estamos mirando nosotros? Es que con ya nuestros tenían rato. Ya con ten no, rato con nuestros ¿Le propios le dio, ojos. No, eso, pero a No, estás diciendo malo. Sí, ahí lo está la bola. pero, tío, tío, tío, pero tío. sí esto es lo que esto es lo que estamos viendo que ayer sí estamos mirando a nosotros y estaban sacando pescado dijimos aquí es el punto bueno pero al parecer ahora nosotros somos los salados yo pienso que si sí nos vamos a retirar de la pesca ya porque la neta o sea, son. A, a, ¿A dónde? A... <risa> ahorita vamos a buscar cosas de oro, a ver si a ver si con eso sí tenemos suerte. Intento 10 mil o 111 <risa> <risa> oh, Llegó lejos, güey. Dale, dale. Dale para allá no dale para acá? Sí, que le dé para allá, ah, que le dé para allá. Total, Voy a esperar nos ahorra uno Tienes pescado No los vamos de aquí Exacto El Pauli es el que nos va a salvar ahora Tiene bye, Ya herrar. se cansaron los demás Méndigos <ríe> Huevones No, sí Es que La neta sí, sí es de tiempo Estar aquí mucho tiempo Pero pues ¿sí? pues sí, pero Miren mendigos huevones Están perdiendo el tiempo Sin hacer sí, nada bye, Sin bye, ayuda Tener te, te la mejor Va ah, ah, sí, mejor. No me lo portame, A ver A ver ah, sí, Sí, sí te va a enredar A ver Jala Métale jalar Para que también el pescado Vea que está en movimiento algo Y lo quiera atrapar. Sí, pero es con calma, Mario. La pesca es con calma. Como ya les he dicho en todo el video. ¿Tú qué piensas, Ay, Nano? La... Pura paja, te he dicho, pura paja. ¿No, ¿No sientes nada que te jale? Bueno, no. no sino... más, Nano, en las noches. A ver, Nano, ¿cómo se pone una carnada? Ahora se le meto por un lado Ajá. y se lo traba aquí. Es fácil, ¿eh? Ya sabes tú, ¿eh? sí. se lo pone aquí para que... No, le caigo? ¿Qué hace, Nano? No sé, ¿qué estás haciendo? ¿Estás pescando? A ver... ¡Ay, güey, qué bestia tan grande! <risa> Tiene conda ahí, ¿eh? No, manches, you no, know, ¿qué te cargas? No se te nota, güey. <risa> Esa madre me asustó. <risa> <risa> qué Nano. No, y saca buen chorro, mira. A ver... <risa> Estaba no, cochino. Estaba emocionado, mami. No, no, ¿Te no, te no con como... otra caña de pescar, mira, güey. Maldita sea. ¿Qué, sargazo? No, güey. ¡Ay! <risa> ¿Te Perdóname, güey. Te... No te pegué. No, güey. Es otra caña de pescar, güey. <risa> Maldita sea. Es otra caña de pescar, güey. De nuestros intentos fallidos. Ah, ¡Nano no. No, no, va a buscar tesoros. Sí, sí sirve, sí sirve. Ah, nano. No va no. Vas a buscar oro, ¿ok? <risa> Ese es el último camarón que nos queda, sí, Mario Sí, es Mira, el último es la El último pedacito de camarón que nos queda Aquí está Es la última bala que nos queda ¿eh? Exacto Ya ahorita Nano se fue allá a buscar lo que dice Tesoro. que va a buscar un anillo para, para su esposa con, lo, con el detector de metales Exacto. Allá anda perdido Y pues Paul, vamos a ver la última oportunidad Si sacas, te doy un premio si no, pues ni modo Fíjate, ya tengo dos horas Pero la esperanza muere al final, así que no hay pedo sí, exacto Al final, al final, es la última Son Ah, aquí. caray, me cayó un pedazo de camarón ahí Ah, ¿neta? Sí Lo único que, que has aprendido algo nuevo Sí, la neta, ahí me ya, gusta aprender ya cosas te enseñas. nuevas enseñaste a usar lo que es la caña de pescar Porque sí es algo complicado Para mí, pues, porque yo no, nunca... He tocado una caña a pescar Fíjate Mario, pero yo tampoco, gracias a Dios me enseñó Javier Y pues miren, aquí ando tratando de pescar Solamente me falta la suerte para poder pescar Pero eso ya es de las personas Sí, o sea, ya es la suerte Ya es la suerte de la persona Ni modo, pa' Se fue favor. el camarón Ahí está Se fue el camarón o está? No, si está No sé si está, ¿verdad? Bueno, está la, la cáscara, cáscara. <risa> ni modo <risa> Es algo sano para venirte a divertir Exacto fue no mala ahora Otro video más sin pescado Vamos a tener que comprarlo Otro yo pienso que aquí vamos a finalizar el segundo. Sí, Mario, video. esperemos les haya Estoy algo, triste ¿sabes? porque no pescamos Triste intento ahora con cañas de pescar Y pues ni modo, lo bueno que aprendí Sí. Aprendí a usar la caña de pescar, Una nunca había aprendido nueva. Mario, esperemos que les haya gustado el video Y dejen su like, suscríbanse, Y, la y vayan a seguirnos a Facebook que va a aparecer sí, por por aquí. Aquí. También vayan a seguirnos a Instagram Y a TikTok, por favor, ahí vayan a seguirnos ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, wey! Hasta la próxima ¿Y Otro intento es? fallido Pero siempre intenten y no se rindan ¡Ay! ¡Ay!